Atención. Este es el Condorique, Condorique, se baila en las playas, se baila al revés, este es el Condorique, Condorique, se baila en las plazas o donde tú estés, nació en la casa de Condorique.